Hola gente, que tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos jugando con Ramón a Spectro. pa, espérate, me salgo. Es... 2, 258. Fine, gay. que... Luces apagadas. Aunque esto no da miedo, porque ya lo hemos jugado un montón de veces, pero bueno. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ok, pa, estamos entrenadísimos, pa. Mm, mm. Apúrate, ¿eh? tu linterna potente. Cúrate, ¿eh? Todavía no pongas eso, güey. Que aquí, aquí es, aquí es, aquí es. Es que aprendido, soy un pelotudo. ¡Hueso! Ok, hueso, acabas que acabas de mover. Es que aprendido, güey. No lo puedo agarrar. Ah, no me así. No, no, no Hasta aquí, vámonos. ¡Emoñones! Hey, pero lo único que nos queda es a ver si es escritura o por poranga eh, vamos a checar la temperatura y vamos a es eh, esta cosa Ok, llévate llévate tu spirit box y orbes cámara que chupa aunque okay, no. no sé por qué ponemos cámara y si no las vamos a usar Uy, quién sabe eh, no está ah con tu madre. Porque okay, no es temperatura alta no es temperatura alta Bueno baja Ok Bueno dale. Voy, a, voy a prender la luz nada no, más porque no vente teclado y no quiero prenderle que se me vuelva a buquear Yo ¿Ere? you are No you yo? No Are you here? Ok Dale pregúntale, pa Vamos a copiarlo pa. Mm, mm, mm, mm. Responde, no. Ok, ok, ok, ok, ok, cálmate, cálmate. A ver, mira, ver, ahí. Okay. Mira, la verdad Ya, no jamás, ¿Ya no nos vamos, güey. Ya nos vamos. No es escritura, no es spirit box. No sé qué poronga. No sé qué poronga sea, güey. No, no te vas en mí güey. Vámonos, vámonos, vámonos. me estoy mirando para abajo para poner el crucifijo. Si bien, si me viene, güey. No sé si pueda salir de para afuera. A ver, entonces, ¿qué hacemos, güey? Literalmente mm. ya tenemos todo, güey. Hicimos okay. todo lo que nos puede tocar, J entonces sería, Está... no es tan agresivo. <coughs> o sea, le escribí a yu como 40 veces y... y se puso un poquito agresivito, como el Adriel. Así que, ¿qué ponemos en el coso. No es, no es, no es spirit box, no es veas dactilares, no es caja de espíritu, temperatura helada, no es sorbes, yo digo que es sorbes, yo digo que es un Jin. Yo digo que es un mare, ¿por qué? Porque no se... no se... no se... no, no vino tanto para nosotros Mare. Y aparte, sí se pareció, pero no... pero es como... es normal, ¿no? Normal. Mare. digo que es un mare, güey. Es decir, que un mare. Pero primero que es... Barabara. No, no. Barabara, no, no, no, no. Barabara, no, no, no, no. Barabara, no, no, no, no. Barabara, sí, sí, sí, sí.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 para, para, vere, vere, vere, Hola. estaba <risa> así, hijo de tu santísima madre. Ay, güey, me quedé aquí. Ay, güey. ¡Ah, what mm. Mentira. El gato se quedó todo tieso, güey. sé qué poronga sea. Bueno, me voy a poner al madre, güey. Que yo sí te quiero ver lo que es. Si que... no es mejor. Próximamente, asilo en oh. Infinity. Ocupa Robux, pelotudito. Bueno, asilo en hard. Y cuando sea millonario, en Infinity. Y, y seguramente borran esta juega. No dejamos nada ya. No. Güey, la fucking linterna, wey Como sea, Maren, me voy a... O voy a ser el mejor jugador de Fortnite, güey. Oni... Que Güey, literalmente hicimos... Como somos altos speedrunners, pues es que no, creo que no, creo que se va a hacer imposible. Realmente no va a pegar un tiro, como vayas puse pasillo No, yo te pasillo, voy a pegar güey. uno No, no lo puse Pero, ¿te imaginas ¡Pero se reporta ya! ¡Dia! De primera voy a llevar crucifico No, ya nos vamos No, no, no, no, no, no, no ¡Ah, casi le daba, güey! ¡Casi le daba! Primero revisamos aquí Eso, ¿Lo puedes de. agarrar, lo puedes agarrar? A ver, necesitas agarrar Si ¿Sí puedo a ver, espera, ahí te lo te lo acerco, a ver, te lo acerco Y... ¡Aaah! ¡Agárralo, agárralo! agárralo vamos, ¡Wey! Ok, a ver Ahora, toma No, no es aquí Es en... Ahora, para... Ahora pásamelo, wey Acércate bueno. y... <risa> <risa> <risa> ¡Pueta, no me mates! Ok Es el crucifijo, wey Definitivamente crucifijo. no es allá Ok, hola soy el panel alote si vengo a ser Pablo. Es ¡Eh! de aquí, es aquí, es aquí, aquí. Uy, ya está. Ah, tres. Va. Ok, ahora me ve. Rafa, oh, ¿Cómo, te... ¿cómo se pusiste el libro? Prende la luz. Uy, se apareció por acá, pero no lo vi. Es un hueso. Ahora lo veo. Acá, bro. Este pijo Hola. Hola vamos por así si sí, la sanitizada. <ríe> ¡Tómate! Ahí está. A la bestia. Sube re poco. Le pico la E. Le dale pasar, pasar, pasar. Ya Pablo. Menos 3 menos 5? Ok, me okay, quedo... Okay okay, ok, ok. La tembrasa es más helada que, que la din Ay, que a la din a a la ten... Ok, ¿qué es? Ahorita, a ver, ¿qué tenemos aquí? Temperatura helada. A ver, no creo que sea alguien agresivo, porque... Si estamos en hard, ¿por qué va a... Temperatura helada. Ok. Tenemos esto ahora. Orbes y hablarle. Vamos no a tener un glow stick. Ok. Vamos a hablarle. Fantasma, chupame el pep luces fuera okay, bueno aquí también para que demos miedo no oh, wow, no wey oh, wow. escribió vamos no! okay. No! Okay, no! ok ok ok ok okay de escritura y que espíritus wey si no toco nada estamos en hard wey como se fucking... bueno bueno ponemos demonio wey ya para soltar todo aquí soltar todo aquí pon demonio pon demonio pon demonio. Escrituria. Escritura, temperatura alta y.. Temperatura helada, gilipollas. Spirit box. Spirit box. Demonio. Demonios no era. Pone ahí tu linterno y todo el pedo, güey. vámonos. Mi coso, ok. Linterno y coso. Una vez. Como sea. Sierra. Sí. ¡Sí ¡Mira, ¡Sí ¡Sí era! ¡Me salió un emblema! Sierra. ¡Sí pues chicos, espero que os haya gustado el video. Hasta la próxima, adiós.